Martina Bautista, presidenta de Junta de Vecinos, se quejó por la falta de agua potable en el sector Hermanas Mirabal De esta ciudad de San Francisco de Macorís, dice que tienen varias semanas sin agua Pero que a diario camiones cisternas son llenados en el tanque que hay en dicha localidad Aquí en el sector Hermanas Mirabal que no hay agua, pero miren, miren la muestra ahí Y camiones devolviéndose porque no vieron que nosotros estábamos haciendo esta denuncia ¿Cómo que no hay agua? No tenemos agua nosotros los pendejos, pero los, para los camiones si hay agua aquí en este sector. Vuelvo y les repito que si hoy el agua no llega a nuestro sector, nosotros vamos a paralizar esta comunidad y los camiones aquí no van a subir a buscar agua. No van a subir a buscar agua. Ya estamos cansados de esta situación. Mira, Inapa vino a hacer unos trabajos aquí en esta comunidad y mira también como, como dejaron la calle. Aquí viven personas, no animales. O que o nos arreglan, nos mandan el agua y nos arreglan las calles, porque el sol sale para todos. Si nos mandan el agua, nosotros no, no llegamos aquí a hacer esta protesta, pero como no nos están mandando agua, duramos ocho y diez días sin agua y este aguaduto dándole agua a Macoría entero, entonces nosotros no somos ninguno pendejo aquí en el sector, de Mirabal en tanto que César Martínez director provincial de INAPA atribuyó el problema a la deficiencia que vienen presentando a causa de la sequía que afecta al país eh, en la planta de cenoví que es la que nos bombea hacia aquí hacia mata Larga, entonces nada más estamos produciendo lo que son cinco mil 5 mil eh, nada más estamos produciendo cinco litros por segundo entonces necesitamos 700 litros por segundo Yo, suerte que ayer Llegó ya la tarjeta de ese equipo, se puso a funcionar y si Dios quiere ya en el transcurso de la semana se normalizará el servicio. Sí, claro, tenemos que ir, bueno nada la la más no es de Manamidad, va, es lo que teníamos problemas problema de eficiencia del agua. Entonces lo que estamos haciendo es que esos camiones se los estamos mandando a los sitios más precarios, o sea, los que no puedan comprar agua, los que no puedan comprar que sea un galón de agua, le estamos mandando esos camiones para que distribuirle el servicio. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.